Mi cabello para mí significa crecimiento, significa construcción, pero sobre todo significa libertad, la libertad de poder tomar la decisión de ser quien quiero ser, eh, de la forma en la que nací, de la forma más natural en la que pueda habitar mi cuerpo.